Pamplinero. Según el diccionario español, persona propensa a decir pamplinas. Es decir, persona propensa a decir tonterías. Ahora entiendo yo por qué mi abuela siempre me decía que era un pamplinero. Ahora lo entiendo. ¡Ey! Yo soy Jairo Fernández Quindós y hoy os voy a explicar por qué soy un pamplinero, más bien dicho. <risa> es decir, bueno, os habéis fijado que muchos de mis vídeos siempre salgo con camisetas Bueno, no sé si os habéis fijado, pero lo digo yo Siempre salgo con un tipo de camisetas un poco llamativas No me refiero a mis camisetas de fútbol, que también soy un friki de las camisetas de fútbol Pero sí que es cierto que hoy os quiero enseñar el tipo de camisetas que suelo usar y que me gustan llevar en el día he decidido que estas camisetas son de la casa Pampling, que las venden por internet, podéis verlo y tal no voy a hacer mucha publicidad porque este vídeo no está ni pagado ni nada simplemente os quiero mm, enseñar algo muy personal mío, que es el tema de, de cómo me gusta vestir y demás. Vale, pues estas camisetas me molan mucho porque tienen muchos guiños a series de televisión, a series de dibujos animados de la infancia. Por ejemplo, esta misma que tengo aquí, eh, si os dais cuenta, es la típica de, de Pokémon, ¿vale? Del equipo valor, del equipo rojo, por así decirlo, del tipo fuego. Pues esta camiseta, por ejemplo, es de las primeras que he comprado de Pampling. ya tiene unos 4 o 5 años y todavía me la suelo poner bastante. Es una camiseta que me gusta, sobre todo cuando salgo a cazar. Ups, creo que he dicho cazar. Eh, cuando me refiero a salir a cazar, es a cazar Pokémon con esta camiseta, ¿vale? Que nadie piense que salgo con una escopeta pegando tiros por la calle, ¿eh? que hoy en día, en este 2021, todavía hay que explicarlo. Bueno, pues como os iba diciendo, os voy a enseñar algunas de las camisetas que, que tengo de Pampling. A ver qué os parece. Esta es una de, las camiseta, de mis camisetas favoritas de Pampling. ¿Por qué? Porque fue un regalo de un sorteo que hizo la Cocina del Pirata. Por ahí os dejo el canal. Y tuve la suerte que me tocó a mí. Como podéis ver, es una camiseta homenajeando a Deadpool. Otra de mis camisetas favoritas de Pampling es esta que representa el cuadro de Munch, el Grito. En él podéis ver a la galleta de Rec perseguida de fondo por Triki, el monstruo de las galletas de Barrio Sésamo. Hay camisetas con temática similar del mismo cuadro en Pampling, que no sé si me pillaré alguna, pero que están bastante divertidas, son bastante graciosas. La camiseta me la regalaron un cumpleaños, en mi 36 cumpleaños me parece, y es una de mis favoritas. Pampling también tiene sudaderas, yo no soy mucho de sudaderas, pero sí que es verdad que María José eh, hace, uno, hace menos de un mes me regaló esta, que es... El coyote con, con un cartucho de dinamita diciendo que yo soy ingeniero. Me pega. Al ser ingeniero me pega bastante. Una de, mis una de mis camisetas favoritas que fue verla y decir, hostia, la quiero, es la de Gru, Mini Gru, por así decirlo, o Baby Gru, jugando con un mando de, de la Nintendo NES. Esta camiseta es que me encantó porque es que la verdad que Gru es uno de mis personajes favoritos de Guardianes de la Galaxia y me pareció súper, vamos, súper mona. Una de mis camisetas favoritas es esta, la de los Increíbles. La verdad que es que físicamente no me parezco al señor Increíble, pero bueno, igual en, en tamaño sí que un poco. Y esta camiseta recuerdo también que cuando la vi me encantó y no pude resistirme a comprarla, así que es una de mis favoritas. Esta camiseta me la tienes que haber visto en un montón de vídeos porque me la suelo poner bastante. Algunos os estáis preguntando, ¿y por qué Jairo nos estás contando esto y tal? Pues porque eh, últimamente, bueno últimamente no, hace poco lo bueno que tiene Pumping es que suele publicar bastante descuentos. Yo, como, soy, como estoy dado de alta, me suele mandar al correo bastante descuentos. Y mandaron una oferta. Era cosa de unos 10, 12 días. Y hice un super pedido. Que María José no sabe nada. Entonces quiero dar una sorpresa. Y que. Eh, regalarle. Bueno, aquí hay camisetas para mí, evidentemente. Y también un par de camisetas para ella. Entonces quiero abrir el paquete con ella. Para ver qué, qué me dice, qué le parece. Y a ver si se sorprende. Bueno, vamos a ver. Les he contado. Antes sí. las camisetas de talla, eso no vale que tengo. Pero yo ahora voy a dar este paquetito y tú tienes que hacer para el vídeo como que estás sorprendida que no sabes nada porque les he dicho que es una sorpresa. ¿Entiendes? No ah. tienen que enterarse de que esto es una sorpresa. Guilla, guilla. Ahí está. ¡Ey! Mira, he comprado un regalito para ti y para mí, para que lo vean todos mis seguidores aquí en mis, Uy, a ver. mis 500 tal. Bueno, toma, ábrelo tú a ver. Bueno, hay cosas para ti y cosas para mí. <risa> y aquí no comprar cabello para en la mano. Bueno. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es para ti? Ah, bueno, sí. Va. Venga, vamos a hacer un pequeño unboxing. Tipo, bueno, en la oferta era a partir de un cierto dinero y no llegaba. Entonces, bueno, para completar el pedido, eh, pedí unos calcetines. Y mira que calcetines más chulos ahí. Uy, uy, ahí lo veis, calcetines con los bellitos. Esta es mía, vale Esta es mía Bueno, como os he dicho eh, Soy muy fan de series de, de dibujos animados de, de mi época Y no sé por dónde saber esto <risa> Qué bonito, Bueno, a ver El eh, que haya visto el vídeo de los regalos de Navidad Que por ahí lo dejaré Sabréis que yo, abriendo regalos, soy lo peor No soy capaz, me pongo muy nervioso y no soy capaz Bueno, mirad, mi camisetilla De... Dragon Ball De Goku y Krillin Está muy chula, eh A ver, esa es para María José La que tiene ella ahora ahí <risa> <risa> Es que le pega, le pega mogollón Una camiseta de Disney con las balas de Disney Porque ella es un poco burjilla también, ¿sabéis? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Muy chula. Está muy chula, eh sí. Sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí ah, Sí, pero es una mía por la talla y hay otra <risa> En serio, no puede ser A ver, yo estoy deseando <risa> no, coño, coño, vente. Yo estoy deseando, hostia, Cobra Kai ¿Esto tú crees? Esto es para ir juntos, cuando sí, hagamos un video ha hecho mi pan, <risa> Cuando hagamos un video, salimos los dos con la camiseta de sí, Cobra Kai no, Bueno, yo soy más de millán y dos Sí, mejor ya. Bueno, yo creo que ya queda solo una camiseta mía ¿Ah? Sí, a ti te compro dos Oye, hija ¿Y Los calcetines a ver que para mí madre mía madre mía no qué intención de mierda. ah mirad antes os comenté Ay, sí, que antes no sabía que la había comprado esta camiseta pero al final se ve que sí, sí. antes os comenté lo de no me había dado cuenta no es verdad no <risa> me acordaba eh, antes os comenté y no me compré a mí la de los minions que bueno los esta está chulísima, es la misma la es la de la de, esta te muy grande este es el igual, el... esta es la del de... grito de Moons pero con Minions para pa mí, para <risa> Bueno, pues ya está. Ya está, se ha comprado tres camisetas y un calcetín. Pues nada, os dejaré, venga, como sí, siempre. Como no interesa. <risa> como siempre os dejo al final la recomendación de un canal de, de, de tal. Os voy a recomendar el canal de Pampling, que no tiene mucha cosa, pero bueno, lo podéis ver ahí, podéis ir a sus redes sociales y demás. Sí, sí. ¿Vale? Y nada Algo más que decirle a la... Ah, bueno, hostia Que todavía ahí como el sorteo Que me faltan Sí, no vaya a ser Me faltan 68 likes Para hacer el sorteo Sí, no, pues me lo quedo yo Bueno No pues tengo que, que Dejo por aquí el vídeo No te voy a sacar más más vídeo Nada más que trolearme Dejo por aquí el, el vídeo del sorteo Para, para que le que deis likes si no Claro, el que no haya participado Que vaya, que participe Y ya está Oye, que os puede tocar Muchísimas más cosas Si sois de España Y si sois de fuera Una tarjeta Google Play De 15 euros Que no está tan mal. ¿No? No, no, ya no. ¿cierras tú el vídeo o no? <risa> si ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros y comentad. Vale, si, si queréis más vídeos como este, solo tienes que decirme si queremos... que Si queréis que no problema, pues decidlo. El <risa> tío tú te voy a sacar más. <risa> ya te lo digo yo, no te voy a sacar más porque no, por me hunde la Sí, porque sí, me quieren mucho. Sí, claro, que hundes en la miseria. Bueno, que os quiero mucho. <risa> que aquí, <risa> os dejo, aquí os dejo el vídeo. El <risa> Hombre, tengo que dar amor. A 517 suscriptores, que es lo que tengo. Y uno de ellos soy yo. Señor, <risa> <risa> sí, eso es lo que hay. Adiós.